Ella es una mujer encantadora Me enloquece lo que pueda pasar Pero me dijo que en las noches llora Me entristece lo que me va a contar Pero, pero, pero, pero yo sé que le pasa Se le nota en su mirada Nada de lo que siento por ella va a cambiar Sé que no es mala, mala, sé bien que ella no es mala, mala La dañaron y le cuesta confiar Como oh, muero por verte, liberada de la presión de toda esa gente Que solo te juzga sin siquiera conocerte Pero ya tuviste mucho más que suficiente Sientes el dolor, de que la gente te diga que eres lo peor Por prejuicios tantos y palabras sin valor En verdad te mereces una vida mejor porque te han tratado mal Sé bien que te cuesta confiar Solo te quiero demostrar Que lo mejor muy pronto va a llegar Pero yo sé que le pasa Se le nota en su mirada Nada de lo que siento por ella va a cambiar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 Porque Te conozco, no eres así Yo sé lo que duele tu cicatriz Quiero ayudarte a sanar para que seas feliz No tengas miedo a lo que pase Hay que intentarlo sin temor a que fracases No dejes que el amor por el odio se reemplace Cuéntame tu historia sin miedo a que te rechace Ya sé, sé lo difícil que es Hacer que los demás vean lo que ves Pero sé que hay más dentro de tu ser No fue tu culpa, solo tienes que aprenderte a querer Qué fácil es juzgar cuando careces de empatía ella soportó lo que tú no soportarías Porque fue una voz solo de ese día Pero todos la tachan de puta Por un embarazo que ella no quería Ella es una mujer encantadora Me enloquece lo que pueda pasar Pero me dijo que en las noches llora Me entristece lo que me va a contar